Hermanos del finado Hilario Gil de la Cruz, quien falleció tras ser golpeado por su hijo en la comunidad del Aguacate, en esta ciudad, se quejan por la disminución de la condena impuesta a Kelvin Gil Ramos por el asesinato. Afirman continuarán la apelación de esta decisión. Eh, la situación es que nosotros nos mataron a un lo mató hijo, mata a su padre. Nosotros no encontramos ni con vos, porque el señor va eh, de 30 años no lo baja a 10. Nosotros que eh, eh, consideramos que sería que se va a por el dinero, un hijo que mate a su papá, no es lícito bajar, de eh, 30 bajarlo a 10, a 10. Nosotros nos vamos en apelación a la capital, porque nos encontramos muy con el decirlo de pedrarlo. ¿Dónde fue no, ese hecho? Eh? ¿Dónde fue ese hecho? Eh, en el aguacate, fue pues, ese eh, hecho. Hijo mata a su padre y nosotros, como hermanos de Nosotros estamos dispuestos a irnos a trabajar. Recordamos que el hecho ocurrió el pasado día 21 de octubre del 2018, cuando ambos estuvieran una discusión en su residencia en la comunidad de El Aguacate. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.